Adelante, buenos días. Pueden poner el, el, el cablecito para acá, muy bien, para la llamada que entran vía, vía el teléfono. Bien, señores, gracias Carolina, a Amado, a Francia, a todo el equipo de producción. En el día de hoy, eh, varios temas que tratar eh, de manera breve. Primero, presentar esta, esta agua sucia que nos están mandando desde este Aguayo en San Francisco de Macorís. Miren eso, señores. Esto nos lo mandó Joanny Paulino, que es eh, parte del equipo de prensa de aquí de Telenor, de cómo está llegando el agua. Atención, INAPA. Hay que revisar qué está pasando. Qué está pasando con el agua, que algunos sectores nos están denunciando que el agua está llegando en estas condiciones. Y eso no puede ser, porque imagínese usted, usted que se vaya a lavar la mano con jabón de cuava para evitar el COVID, y que se lave la mano con esa agua, entonces prácticamente usted se estaría suicidando, porque esa agua debe tener de todo, menos, ¿verdad?, eh, eh, ser potable. Así que menos esta gruesa. Sí, pureza. Eh, atención. Sí, mira, pero eh, tú escuchaste ayer la explicación que dio César, el director de Inapa. No, estaba fuera ayer. Pero ah, so, okay. sobre el agua sucia. Sí, él ah, dijo sí. que se estaban haciendo un proceso de limpieza en gran parte de las tuberías. Y por eso está llegando así. Y que eh, los residuos que acumulan las tuberías, eh, el óxido, uh -huh. eh, con el cloro y otros químicos que le echan lo va soltando y que por esa razón... Ah, bueno, bueno, pues entonces está debidamente justificado. Yo dice, no escuché yo bien. no escuché la explicación sí. de César porque estaba fuera ayer, pero eh, muy bien entonces el hecho de que se haya explicado esto. Entonces, ahí Habría está. que esperar que se vaya toda esa suciedad para que entonces llegue la... Correcto, validez. entonces está explicado ahí. Bien, cambiando de tema, he eh, aclarado eso, ¿verdad? Gracias, Amado, por sí. esa aclaración. Sí. Explicar lo que tiene que ver con el estado de, de emergencia. En, de, de mi parte, de manera individual, yo estoy de acuerdo con que se mantenga el estado de emergencia. Y voy a explicar por qué. Porque es la única garantía, oigan esto, es la única garantía de tu poder eh, controlar a la sociedad. Paso a explicar. La única manera de, de que el Estado pueda ejercer control sobre los ciudadanos y limitar derechos fundamentales como es el derecho al tránsito, es mediante un estado de excepción, como es el, el estado de emergencia. Si no hay estado de emergencia, a mí el gobierno o el Estado no me puede decir, tú no puedes transitar a las 10 de la noche, tú no puedes ir a, a este sitio, tú no puedes ir aquí, tú no puedes venir allá. Porque yo estoy en un derecho constitucional que es el derecho libre de tránsito. Y la Constitución lo explica bastante bien. ¿Qué es lo que se juega con el estado de emergencia? Es darle ciertos poderes o ciertas libertades, para no llamarle poderes, al gobierno de poder limitar derechos el principal de ellos el derecho al libre tránsito que es un derecho fundamental que está consagrado en la constitución Dominicana. sobre todo que hay que aclarar que esas cosas no se pudiesen hacer si no era por medio de una ley a menos de un estado de emergencia especial exactamente, entonces había que ir a la ley, eh, a promulgar una ley para entonces poderlo hacer eh, o mediante decreto que, lo, que, que, que provocaría un, un lío en el Congreso, porque para eso tenemos un Congreso que está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el estado de emergencia? Esa eh, libertad que le, que le permite al, al Poder Ejecutivo poder controlar al, al ciudadano. Si nosotros no estuviéramos, por ejemplo, eh, el toque de queda, primero era de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y ahora de 7 de la noche a 6 de la mañana o 5 de la mañana, si nosotros no tuviéramos ese toque de queda que, que prohíbe que la gente esté en la calle eh, después de las de la, de la 7 de la noche, tuviéramos una fiesta de contagiados y de muertos, como sucedió en Estados Unidos, como sucedió primero en Italia, que no tomaron ningún tipo de, de, de, de medida y entonces después que le viene el problema ya no, ya no podían salir de él. Igual como está sucediendo en Brasil. Ayer, Estados Unidos, para los que están diciendo que es metiendo cuco que están, ayer Estados Unidos, Llegó a 100 muertos. Imagínense ustedes 100 muertos. De hecho, el, el New York Times presenta una cronología interesantísima. Le invito a que lo busquen. El New York Times, una cronología de la cantidad de muertos. Y se ven muchas figuritas. Eso es como representando los 100.000. Lo, lo, en ese entonces iban 90 mil y pico. Los 90 mil muertos con nombre, quiénes son, de dónde, dónde eran, qué hacían. Y eso es, señores... Fulminante ver eso. O sea, entonces se queda impactado de ver tantas figuritas ahí y tantos nombres de las personas que han perdido la vida en Estados Unidos. Más de 100.000 mil van muertos en menos de cuatro meses. Entonces, eh, el estado de emergencia, claro, yo entiendo que el gobierno debe informar que lo que está haciendo con el estado de emergencia, es lo que yo he dicho todo el tiempo aquí, la falta de información. Por ejemplo, Miren, en los 15 días pasados hicimos esto, esto, esto, esto y aquello. Invertimos esto, esto, esto y aquello. Caramba, infórmenle al pueblo que tiene derecho a saber en qué, qué se está usando eh, eh, o qué se está haciendo en, en, en el tiempo de emergencia. Es lo único que le falta al gobierno. Porque hasta ahora, hasta ahora, lo han hecho bien. Porque han logrado controlar, si se quiere, específicamente eh, las muertes. Y en un gran porcentaje los contagios, que aunque a veces sube, pero lo mantenemos controlados Y el sistema de salud aquí no ha colapsado, ni siquiera ha estado cerca de colapsar. Entonces, el estado de emergencia debe continuar. También deben controlarse algunas cositas que veo ahí, eh, algunas licitaciones que luego la cancelan. ¡Caramba! ¿Algunas presidente, cositas? Presidente, nombre una comisión de gente como hicieron en El Salvador... Que vigile eso. Que vigile todas esas, todas esas instituciones que están haciendo eh, eh, eh, eh, eh, fullería. Y que después, cuando se dan cuenta y lo denuncian, le dan para atrás y la cancelan. Como fueron los 57 millones de, de, de sur, vaina. Porque es esto. Eh, eh, la lotería. Pero el Ministerio de, de Defensa también. Sí, muchísima gente compra, eh, eh, gastando millones de pesos que luego, cuando lo descubren, entonces se la cancelan. Ponga, prevea eso. Pongan un equipo de gente a supervisar eso. Gente seria. Yo nombrara ahí a, a todos los periodistas. Miren, una comisión. Le vamos a pagar durante este tiempo para que ustedes vigilen esto. Y ustedes sean los veedores de esto. Ustedes le den seguimiento. Incluyendo ahí a Marino Zapete, si lo aceptara. A, y a, si Nuria, no, ¿eh? a Nuria. A Nuria. A, eh, ¿cómo Alicia, se llama? Ortega. a Alicia Ortega. Al doctor Nieves. Yo lo pusiera a ellos ahí. Vigílenme esto. Lo y van me curo a en salud. Pero por Dios. Me curo en salud. Claro. Así que debería ser. Entonces... Con relación a todo esto, entiendo que sí, que debe continuar el estado de emergencia para poder controlar a la gente, para poder controlar, porque miren señores, si los domingos y los sábados, usted ve cómo anda la canchanchanería y, y la bebedera de romo en todas las esquinas, incluyendo con piscina en, lo, en los sectores, imagínense usted si de noche le damos rienda suelta a la gente, a, ver, a seguir bebiendo romo, más horas y mayor tipo de contacto, porque en la noche hay mayor contacto, porque la mayoría de gente no está trabajando. Entonces es la noche que tiene la posibilidad de abrazarse, de hacer otras cosas, de, de, de, de, de tener ese contacto físico que sería un problema para la República Dominicana. Tenemos que verlo así. Y yo creo que el PRM y la Fuerza del Pueblo están obligados, oigan esto, y voy a explicar por qué, obligados a aprobar el Estado de Emergencia. Usted dirá, ¿cómo que obligado? Sí, porque nadie quiere perder votos nadie quiere perder votos. Entonces, aquel que se niegue a aprobar el estado de emergencia y más para adelante venga un hecatombe, ¿a quién le van a echar la culpa? Aquellos que no quisieron aprobar el estado de emergencia. Por eso ustedes van a ver que por más que brinquen y salten, van a aprobar el estado de emergencia. ¿Saben por qué? Porque nadie se quiere tirar esa cueva arriba. De que un fracaso mañana, por no estar en estado de emergencia, un aumento... De, ...de los contagios y de las muertes... ...le va a caer al partido que se haya negado... ...a aprobar el estado de emergencia y eso le va a restar votos... ...como tal. Y por último... ...en este minuto 30 que me queda... ...lo que tiene que ver... ...con las encuestas... ...yo siempre he hablado aquí... ...y ojalá pudiéramos amado traer a... ...a, a nuestra amiga socióloga... ...Verdad, Rita Guzmán... Sí, Rita. ...para que nos hable de los fenómenos sociales... ...en febrero sucedió un fenómeno social... ...con la suspensión de las elecciones... La protesta, que fue un fenómeno social importantísimo en la República Dominicana, provocó un cambio en la intención del electorado. Si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que sí, las encuestas lo dijeron. Una cosa era antes de las elecciones, otra cosa fue después. Hay que ver, yo no, yo no desmerito, nunca le quito mérito a ninguna encuesta, independientemente de Hay que ver, más que criticar quizá la parte de la encuesta, qué fenómeno social se dio para que el candidato del PLD subiera a punto, Luis bajara a punto y Lionel bajara a punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo puedo yo decir? No, hay que ver. Fue la pandemia. Puede ser que el COVID haya eh, eh, eh, aportado en eso. ¿Han sido los aviones para aquí y para allá? Lo, lo, ¿Verdad? Que lo, lo que debió hacer el gobierno, que lo estaba haciendo Gonzalo, ¿ha sido eso? Puede ser. Yo no te lo puedo decir. Tiene que ser un politólogo y un sociólogo que analicen ese fenómeno social. ¿Por qué eso, eh, esos puntos a favor de Gonzalo Castillo? Pero, por ejemplo, uno decir aquí, negarse a que no, y por eso repito aquí, repito, la política no se analiza con la pasión ni con el interés particular. Los números son los números. Y por eso yo decía, y con esto concluyo, que cuando usted va a hacer un análisis, tiene que tener datos científicos en su mano, a uno se lo dan cuando uno va a la universidad. ¿Verdad? metodología de la investigación científica. Entonces, usted tiene metodología de la investigación que te dice lo que es el universo, por ejemplo. Te lo dice lo que la muestra. Y tú tienes que saber cómo, cómo trabajar eso para tú poder tener argumentos al momento de tú exponerlo. ¿Qué sucedió? Bueno, que antes Luis estaba puntero, sigue estando puntero, pero aparentemente, para no asegurarlo, aparentemente se ha dejado pegar del, del candidato del PLD que algún fenómeno social ocurrió en la sociedad, ya hablaron del salami o sea, dicen sí. que el salami que los panes, que la cuestión, bueno pues lamentablemente, aparentemente hay un sociólogo ahí que le dijo dando pan y salami y, y buscando gente en avión, te va a funcionar y si es así, entonces dieron en la diana porque tú tienes que trabajar en función del voto del voto entonces, con esto termino vamos a ver cuando salgan las demás encuestas cómo dice. pero lo que sí es Concluyente es que el PLD, el candidato del PLD ha subido, porque lo dijo la encuesta Centro Económico de Cibao, que antes le daba un 23 y ahora le dio un 34, y lo dijo Marpen, que antes le daba un 24 y ahora le está dando un 37, lo que significa que en esa parte eh, eh, ambas eh, encuestas coinciden de que lo que antes estaba en 20 ahora está en 30. Y por tanto ha habido un crecimiento de la candidatura de Gonzalo Castillo. Y hay que decir que las encuestas son momentos políticos. ¡Claro! O sea, eso no quiere decir que de aquí a las elecciones se van a mantener así. eso puede variar. Puede variar, puede subir, puede bajar. Pues mire, yo te compro la opinión con relación al tema del de el, el estado de emergencia. Lo que se ha estado analizando aquí se ha hecho como, como, como de manera muy simple. Eh, no quiero, no estoy de acuerdo con el estado de emergencia porque lo va a utilizar el gobierno con la finalidad de beneficiar a sus allegados, con las compras. Ese es un aspecto. Dice, ese es un cosa. aspecto. Digo yo, ese es un aspecto Sí, del Pero, pero no, esto es una simple. Pero, otros. pero Óyeme, es que eso es independiente de lo otro. Son dos temas diferentes. Sí. Primero. La simple matemática es la siguiente Que es la que ha planteado Yerian. La simple matemática es Si no le aprueban Al gobierno dominicano El estado de emergencia No habrá manera De que el estado A través de sus estamentos pueda prohibir El distanciamiento social El toque de queda Desaparecería claro. el do Domingo y bueno desaparecería no, no habría toque de queda Lo que quiere decir que nosotros todavía tenemos el virus del COVID-19 caminando por ahí. Y si no vea los números de salud pública del día de ayer y chequee lo del día de hoy para que vea si lo tenemos o no. Entonces es una matemática sencilla. Tenemos el virus. Si no le aprueban el, el, el, el, el estado, estado de emergencia, emergencia, todo lo que se ha hecho tendrá que desaparecer porque el presidente legalmente no podría si no es en un estado de emergencia. En ese sentido... No aprobarse lo sería llevar a este país a una condena de una eh, una, una, una retropandemia, sí, ¿no? Sí. Volveríamos para atrás. Un rebrote. Atrás. Un rebrote. Volveríamos para atrás y quizás sea eh, muy terrible poder... Pero enfrentar. eso no va a pasar, ¿tú ¿sabes por qué? Porque no le conviene a, a los partidos de oposición eh, que eso le caiga encima y por eso lo van a aprobar, aunque sea a, a, eh, regañadiente. a regañadiente, como se dice. ¿Tenemos una, llamada? A la... Tenemos una llamada, Buenos Buenos días. días.